Cuando me besas sí. Como un recuerdo se quedará plasma ah. Tu carita tan dulce al decirtea ah. sí. Yo la amo a usted pero usted amiga yeah, yeah. Y como quieres que no la piense a usted sí. mi ropa tiene todo Crees que te despertaré a ti Si me enamoro de tu voz Acércate y sácate La ropa que oculta tu timidez Acércate y válame, Que esta noche no es pa, te lo juro, bebé Y está lleno mi luz Te voy a tomar de fumo Te juro que seré tu claro Esta noche tú te lo claro. Y como quieres que no la piense a usted Si mi ropa tiene tu olor ¿Crees que te descartaré a ti? si me enamoro de tu asunto. Acércate y la ropa que oculta tu timidez. Tú timidez. Acércate y bailame que esta noche no trata juro Me he enamorado como 50 si veces, pero ninguna para ser parte de mi presente. Eres historia, mami, te fui y dejaste mi camino en descendiente Pero esa razón que ya no sale de mi mente. He convertido muchos pecados, pero acaso tú no. Pero ¿acaso tú no? Muchas cosas, pero acaso tú no, pero acaso tú no Y como quiere que no la piense a usted Si mi ropa tiene dolor Y como cree que te descartaré a ti Si me enamoro de tus voz Acércate y sácate La ropa que oculta tu timidez